bajo la lluvia y voy sintiendo como mis pasos se van avanzando el barro al azar la luz del lonco siempre me protegerá en la sangre mía como el agua corre en la araucanía la flora viva dios me la bendiga camino bajo la lluvia y voy sintiendo cuenta del cultrún, trompe, el cantar llenando el niyatu en el del mar, niyatu en el recué. respiro del canelo, en mi cuerpo el charigüe, mientras me habla el cielo del campo a la ruca, suena este dungu, te muestro mi tierra y este mapu dungun. güeyiche del mundo, mi mapu me formó kutral me abrigó, cuando el frío me cubrió, mi suelo es el garu mi aura lifkan, sean todos bienvenidos, lo dice mamá choi que en el folle, huy y mantente en pie, por los siglos de los siglos, arriba pego en que mari mari peñi, mari mari weni, muley man el uon y en mi mesa misa sabon, yeah. escucha, es esa vibración que ofrece el sol, escucha, El piñón en el árbol creció La tierra me lo cultivo, Bendito por el clima y su alrededor Por la razón o no la fuerza La tierra nos juntamos con ella La madre selva sabia y perfecta Estoy parado solo en la tormenta Mis lágrimas se camuflan tú piensas que Es tristeza yeah, yeah. pero es por belleza Con lo que ven mis uh. ojos cuando entra luna llena yeah, yeah. Y si vas pa mi tierra y la si vas pa' mi tierra Es mi ruta pero entra el que quiera Bienvenido si tú vas pa' mi tierra Pa' mi tierra y si vas pa' mi tierra Camino bajo la lluvia y voy sintiendo Esa vibración que ofrece el sol Escucha De la tierra el mar, el viento el soplar Se escucha Ese animal en su ambiente natural Camino bajo la lluvia y voy sintiendo Como mis pasos se van